Buen día nos de Dios a cada uno de nosotros. Agradecemos esta nueva oportunidad que nos regala el Señor para juntos alabarlo, bendecirlo y decirle juntos, gracias Señor por tu presencia y por tu cuidado en este nuevo día. Danos la gracia de reconocerte presente en cada actividad que realicemos que podamos encontrarte en cada persona que encontremos. Es de ese modo que podemos permanecer en tu amor. Oremos, amado Jesús, quiero aprender a amar conforme a tu corazón. Padre amado, que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que tú has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Señor, danos la gracia de permanecer en tu amor sin importar por las dificultades o pruebas que pasemos. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión del Evangelio del pasado domingo quinto de Pascua. Jesús emplea tres términos para decir lo que Él es para nosotros. El camino. Sus enseñanzas y su ejemplo son el camino que nos conduce a la felicidad eterna que Él nos tiene preparada si aceptamos ser invitados a seguirlo la verdad él es la revelación plena de un dios veraz que cumple su promesa de salvación y a quien por eso podemos aferrarnos como a una roca firme en medio de nuestras incertidumbres la vida tú tienes palabra de vida eterna exclamó pedro luego de haberle oído decir yo soy el pan de vida y es jesús mismo quien llamándose a sí mismo el buen pastor y la puerta que conduce a la vida eterna agrega yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia juan 10 10 es inevitable, ante los embates de la vida, que nuestra fe, esperanza y caridad se pongan en crisis, que perdamos la paz. No pierdan la paz, nos dice el Evangelio. ¿Cómo no perder o recuperar la paz? Jesús nos responde, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ir al Padre es el lugar teológico en el que encontramos todo. Es donde nos sentimos plenos, cuidados, consolados, acogidos, comprendidos, sanados, perdonados. Es donde tenemos paz. ¿Cómo vamos? Vamos en el silencio de la oración, en la intimidad del encuentro que nos lleva a hacer lo que Él hacía, sanar, perdonar, incluir y compartir, vivir en la verdad. En esos mismos encuentros también lo vamos a encontrando a Él. Cuando nuestras vidas son anuncio y encuentro, entonces vivimos plenamente y tenemos paz. Esta es la ruta, la buena noticia y la llamada. Los apóstoles nos dan la clave para que cada una de nuestras actuaciones y en nuestras actuales comunidades cristianas sigan firmes y robustas no descuidar la oración no descuidar la palabra no descuidar la caridad con los más necesitados en esas firmes columnas se encuentra a cristo definido por pedro como piedra viva escogida y preciosa ante dios en este contexto pascual podemos vivir la gracia de entrar en la construcción del templo del espíritu la imagen de ser piedras vivas sostenidos en la piedra angular es coherente con la enseñanza de jesús cuando nos dice que no tiemble su corazón ser piedra va de la mano con estar firme estar estable en la fe pero al mismo tiempo una piedra si en la vida del espíritu se convierte en dureza y peligro de ahí el complemento piedras vivas cada uno de nosotros hemos de preguntarnos cómo está la propia piedra está ocupando el lugar cierto está sostenida en la angular está palpitando de vida, como está mi piedra, mi vida en el Señor. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas que somos nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro ser iglesia? ¿Somos piedras vivas? ¿O por el contrario, somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte activa de nuestra comunidad? ¿O nos cerramos en nosotros mismos diciendo... Tengo tantas cosas que hacer y no es mi obligación. Desde el principio en la iglesia se ha entendido que lo principal del cristianismo es el amor. Él nos ayuda y nos estimula a vivir en unidad. Cristo nos dice que nos ama como el Padre le amó a Él y nos pide que permanezcamos en su amor, como el racimo está unido a la vid para dar frutos de amor. La alegría de Jesús, permanecer en nosotros siempre que amamos de verdad. El amor hace que escuchemos al hermano con serenidad y acogida compartiendo nuestra fe, ayudándonos mutuamente y buscando juntos cómo realizar mejor el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús goza amando y quiere que nos amemos para que su alegría esté en nosotros y llegue a su plenitud. Que el amor no se quede en palabras bonitas, el verdadero amor es el que sabe entregarse como Cristo. Cristo pide una cosa, permanecer en su amor. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cristo nos pide esperar firmes en su amor, agarrados con fuerza, con la fuerza de la cruz ahí donde Cristo nos ha reconciliado con el Padre y donde nos muestra el camino hacia el cielo. Permanezcamos en el amor de Cristo y el amor de hacerlo, el modo de nosotros realizar esta vida de amor es cumpliendo sus mandamientos. Durante la misma cena, poco antes de Jesús había dicho ya a sus discípulos, «Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros». Juan 13, 34. Permanecer en su amor significa creer en el amor realmente. Y para ello no solo hay que recibir amor, sino dar amor. Permanecer en el amor da como fruto la alegría plena. A esto nos invita Cristo. Esto es el plan de amor que tiene sobre nosotros. Él quiere que encontremos su propia alegría la alegría que es más resistente que los clavos de la cruz y que la roca del sepulcro, la alegría de amar como el Padre ama al Hijo y como el Hijo nos ama a nosotros. Amar y ser amado, esta es nuestra parada, nuestro destino y nuestra plenitud. A Dios le agrada toda obra de misericordia porque en el hermano que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver. Estamos llamados a concretizar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad. Quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene raíz. Por el contrario, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. La vocación cristiana es esto. Permanecer en el amor de Dios, es decir, respirar, vivir con ese oxígeno, vivir gracias a ese aire, permanecer en el amor de Dios, con esto cierra la profundidad de su discurso sobre el amor. ¿Y cómo es su amor? como el Padre me amó? También yo los he amado a ustedes. Un amor que viene del Padre. La relación de amor entre Él y el Padre es la relación de amor entre Él y nosotros. Y a nosotros nos pide que permanezcamos en este amor que viene del Padre. Paz y amor que no vienen del mundo, sino que vienen del Padre y de Jesús. Que nos exhorta a permanecer en su amor. Amor que nos lleva a cumplir los mandamientos. La alegría es el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo. No hay otra, no está bien de salud. Un cristiano sin alegría no es cristiano. La alegría es como el sello que autentifica al cristiano. También en el dolor, en las tribulaciones, en las persecuciones. Paz, amor y alegría son tres palabras que nos deja Jesús con el don del Espíritu Santo. Ser cristiano no es en primer lugar un asunto doctrinal, sino una cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los discípulos conocerán incertidumbres, conflictos y dificultades de todo orden. Lo importante será siempre no desviarse del amor. Permanecer. En el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en guardar sus mandamientos que él mismo resume enseguida en el mandato del amor fraterno. Este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado. Este mandamiento de Jesús no deja de sorprendernos. Estamos tan acostumbrados a amar y servir según nuestra medida que llegamos al extremo de justificar nuestros pequeños y endebles gestos de servicio y de generosidad. Pero para el cristiano, incluso para todo hombre y mujer, la medida del amor no está en uno mismo. Sería mezquino reducir el amor y la misericordia al tamaño de nuestro corazón o al tamaño de nuestra efímera existencia. Amar como nos ama el Señor es pasión por las personas y por la vida. Quien aprende a amar y a tratar como lo hace Jesús es capaz de construir amistad más allá de cualquier obstáculo porque ha experimentado que ha sido amado y sigue siendo amado y es que la auténtica altura humana de todo hombre y de toda mujer es la altura de su amor y de su servicio Solo del mandato del amor dice Jesús este mandamiento es el mío. En cualquier época y situación, lo decisivo para el cristianismo es no salirse del amor fraterno. Jesús nos presenta este mandamiento del amor como una ley que ha de regir nuestra vida haciéndola más dura y pesada, sino como una fuente de alegría. Les hablo de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni nadie puede llenar de alegría sin amor no es posible dar pasos hacia un cristianismo más abierto cordial alegre sencillo y amable donde podamos vivir como amigos de jesús según la expresión evangélica no sabremos cómo generar alegría aún sin quererlo Seguiremos cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, de resentimiento, de lamentos y de sazón. A nuestro cristianismo le falta con frecuencia la alegría de lo que se hace y se vive con amor. A nuestro seguimiento a Jesucristo le falta el entusiasmo de la innovación y le sobra la tristeza de lo que se repite sin la convicción de estar reproduciendo lo que Jesús quería de nosotros. Para que mi alegría esté en ustedes. Las primeras generaciones cristianas cuidaban mucho la alegría, les parecía imposible vivir de otra manera. Las cartas de Pablo de Tarso que circulaban por las comunidades repetían una y otra vez la invitación a estar alegres en el Señor. El Evangelio de Juan pone en boca de Jesús estas palabras inolvidables. Les he hablado para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. ¿Qué ha podido ocurrir para que la vida de los cristianos aparezca hoy ante muchos como algo triste, aburrido y penoso? ¿En qué hemos convertido la adhesión a Cristo resucitado ¿Qué ha sido de esa alegría que Jesús contagiaba a sus seguidores ¿Dónde está? La alegría no es algo secundario en la vida de un cristiano. Es un rasgo característico. Es una manera de estar en la vida. La única manera de seguir y de vivir a Jesús. Aunque nos parezca normal, es realmente extraño practicar la religión cristiana sin experimentar que Cristo es fuente de alegría vital. Esta alegría del creyente no es fruto de un temperamento optimista, no es el resultado de un bienestar tranquilo no hay que confundir con una vida sin problema o sin conflictos lo sabemos todos un cristianismo experimenta la dureza de la vida con la misma crudeza y la misma fragilidad que cualquier otro ser humano el secreto de esta alegría está en otra parte más allá de de esa alegría que uno experimenta cuando las cosas le van bien. Pablo de Tarso dice que es una alegría en el Señor que se vive estando enraizado en Jesús. Juan dice más, es la misma alegría de Jesús dentro de nosotros. La alegría de estar en la raíz misma de nuestra vida, sostenida por la fe en Jesús, esta alegría no se vive de espaldas al sufrimiento que hay en el mundo, pues es la alegría del mismo Jesús dentro de nosotros. El cristiano es el amigo de Jesús. Con Jesús comparte conocimiento del Padre, alegría y disponibilidad ilimitada para el otro. El cristiano nace de Dios. En él se hace carne el amor del Padre. Estamos llamados a no romper la cadena del amor que arrancando del Padre nos llega a través de Jesús. El amor solo puede subsistir si produce más amor. Se es amigo de Jesús no desde la servidumbre, sino desde la intimidad de Dios. La confianza no es del siervo, del sino del amigo. ¿Cómo nos ha amado Jesús a nosotros? Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Lo expuso a que le gritaran, crucifícalo, crucifícalo, abandonado de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias a este amor, los humanos somos mucho más de lo que aparentemente Crecemos desde lo hondo. El cambio se produce desde el amor. Este amor siempre es gozoso. Cada uno daremos nuestra visión del amor. La de Dios Padre es la de entregarnos a su Hijo. Así demostró su amor. Esto sí que es dar lo mejor de sí mismo. Este amor lo derramó en nosotros, en nuestros corazones. Romanos 5:5. 5. Seremos como Dios amor cuando éste alcance la raíz de nuestro ser, el corazón, por el don del Espíritu. Amor y misericordia son lo mismo. Esta traduce el amor al desvalido. Comparte su calvario, lo anima a resucitar desde su tumba. Dios Padre, Dios Amigo, Dios es Padre bueno y Jesús el amigo bueno, el amigo fiel, el amigo que no falla. Hace todo lo necesario para permanecer fiel. Prometió salvarnos y se entregó hasta la muerte. Prometió no dejarnos solo, nos envió el Espíritu, prometió regalarnos la vida y nos la dio eterna. Nos defendió indefensos, sin acepción de personas. Somos sus amigos y no tiene secretos. Por tanto, estemos como amigos con Él, tratando de amistad estando muchas veces a solas en quien sabemos que nos ama mis queridos hermanos y hermanas cuando jesús nos dice no son ustedes los que me han elegido sino yo quien los he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca nos plantea dos aspectos relacionados e importantísimos para la calidad de nuestro amor y servicio. Uno, que ser seguidor de Jesús o desempeñar alguna misión o servicio en su nombre no es un asunto de nuestra propiedad, sino de dios y otro que la permanencia y consolidación de los frutos de nuestra misión dependen de la experiencia de sentirnos enviados para permanecer en su amor necesariamente tenemos que buscarlo imitando y siguiendo seguirlo a él pidamos al señor permanecer en su amor siempre el pasado lunes 8 del corriente mes hemos celebrado los 175 años de la fundación del seminario pontificio santo tomás de aquino en santo domingo con la participación de casi todos los obispos del país y un gran número de sacerdotes que hemos sido formados y egresados de este seminario. Con la celebración de la Eucaristía, hemos dado gracias a Dios por los múltiples frutos que hemos recibido y por los múltiples beneficios que hemos recogido. Buen día para cada uno y cada una de ustedes. Dios les bendiga.